Vamos con el desarrollo de las informaciones, esto que eh, nos interesa mucho por cómo vaya a funcionar ahora la producción del cine boliviano en el país. Tenemos las siguientes imágenes porque esta jornada en instalaciones de la Casa Grande de Pueblo se tomaba el juramento a la primera directora de, de cine y además de inyectar 7 millones de bolivianos para el inicio de las actividades de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos, así se denomina, en un acto realizado esta jornada eh, para... Uh, precisamente empezar a buscar el fomento y políticas que vayan a promover eh, la producción audiovisual la ley 132 del cine y arte audiovisual promulgada recordemos en diciembre del año pasado ha extinguido el CONACINE creado por la ley 1302 el 20 de diciembre de 1991 y crea la agencia de desarrollo del cine y audiovisual audiovisuales bolivianos que ahora es dirigida por Moyano Elías